Señores, lo oh, que siempre ha estado... El día libre de... Él, es que más viene a mandar y a dirigir. <risa> y él está libre hoy, él está, libre. Él está libre hoy. Mándeme que... a Santiago, a Marco, cuando esté libre aquí. <risa> eh, eh, oye, <risa> señor, no, necesito un poco de agua, Marco, por favor. Si tú puedes, Héctor eres mío. Saluda dinero allá, que... Y, y si no dos, habla oye, conmigo, no se pega. Mira, trae dos vasos. Que la mano es neto que paga. Mira. <risa> Osuna y Anuel aclaran lío con el Alfa. Para los intérpretes. Ricardito, ¿qué? Ricardito, pero tú estás <risa> lejano de, de lo que tú tienes. Yeah. <risa> los, inter, los, los intérpretes de la música urbana, Anuel y Osuna, aclararon la situación con el artista urbano dominicano, el Alfa, considerado que él no los ofendió. Señores, en una entrevista exclusiva para Santiago Matías Foque, los intérpretes consideran como algo propio de la fama, las controversias por algo sin sentido, como es la famosa publicación del Bugari, Y que es, ve, la gente dice Bugatti, y ustedes están mal, es Bugari. ¿Tú entiendes? Porque yo sé de eso. Yo sé del idioma. ¿Tú entiendes? Y que se convirtió en una gran controversia. Osuna manifestó que el Alfa jamás le faltó el respeto por esa publicación que realizó en Instagram. Al mismo tiempo negaron que le hayan reclamado por el mismo. A su entender, la polémica no existe como tal a nivel artístico, sino que es incentivada por los fanáticos. Yo también pienso lo mismo. Vamos, a hay un videito por ahí. Bueno, no, está bien. No lo... estoy diciendo que no, pues, no No, no, no trabajo, claro. Vamos a darle vacaciones el año entero. Eh, mírenlo ahí lo que... Puedes poner la cara como de tristeza, Santiago. Suba, ponle audio. Disculpa, estaban molestos ustedes con el alfa. Deme la versión <risa> real de eso. Eso lo veo yo bien, muy bien. Eh, veo las la declaraciones de Anuel y Osuna, que el fanático más dominicano eh, creemos. Porque mira a Marco cómo se cree una película. Marco se cree una controversia y esa gente son socios en la industria ahorita, de la música al igual que en la tú política, entiendes vemos a Noel y vemos a Osuna y vemos al alfa abrazado y lo vemos a ella que ha jugado y ellos ni saben que yo, yo pique por eso es que no, es que no, tú sabes por qué porque si el alfa tuviera no, no, si el alfa tuviera quedado aquí no se habla de él o se está hablando del mayor se está hablando del mayor no no, no se está hablando de mayor. Estoy de grabar con Nati Natasha. Con todo y grabar en Nati Natasha, No, <risa> porque el que está despegado, Marco, el que está despegado, muy lejos, muy lejos de todo de aquí, se llama el Alfa Imagínate. ¿Tú entiendes? Padre de comunicadores como Moloco que quiere, como el Moloco, Yo A mí no me gusta, porque haga SEGA... Como, como estos pueblos nos van a matar. Eh, eh, no, no, eh, no, no, no me cae bien. No me cae él bien. A se parece mucho a los cerdos también, su forma. Sí, un sí. Gracioso. sí, pero no, no me gusta porque le gusta como meter esa piquiña. No, está bien. Lo del alfa está bien, su disculpa está bien, todo está bien porque está caminando como es. ¿Eh? No, porque él lo sintió así. Ellos no, él porque, lo mano, sintió así. Dice la Biblia. Dice la claro, Biblia, oiga, él lo sintió así eh, atención. a veces A veces no dice algo. Espérate, espérate. A veces no dice algo. Yo puedo decir una palabra aquí en el aire o, o decirle algo al flaco o a los muchachos. Y yo pienso que está mal, o que ellos no lo hagan visto así. Pero, oiga, dice la Biblia, el libro más leído del mundo. Que si usted lo ofendieron, oiga. Por pues los, lo pues los comentarios, por los comentarios. Que usted me ofendió a mí. Dice la Biblia que yo tengo que irle a pedir perdón a usted cuando usted me ofendió a mí. Acá ah, es lo que está bebiendo eh. Ricaidito. Lo que le quiero dejar dicho es que ellos, que son grandes dentro de la industria de la música, se están rebajando porque eh. cuando usted tiene que pedirle perdón, claro, cua, claro que sí, pero mía una de los dos. Entonces, ellos que son los que tienen el control del movimiento. No, no, no, no mira, tú mismo lo dijiste: ¿Eh? una foto, oye, oye. Una foto Alfairo. apagó una, un álbum. Ah, ¿y entonces está por entonces, no, no, entonces... ¿Y está por eh, no, está con el mayor aquí. Está con el mayor de los minas aquí, el alfa, ¿verdad? Con una foto apagó un álbum de dos de los más duros de la industria, que son millones, Anuel y ¿en Osuna. Son, son, son duros, son duros no les quiten mérito, porque a ti no te gustan no les quiten mérito no les quiten mérito, por eso, oye, por eso yo voy a ser el manejador oye, por eso yo voy a ser manejador más fuerte de artista aquí en este país para que tú veas, porque que yo le llevo a la lógica, porque a mí no me gusta no, porque tengo visión más allá si, si yo a ti te necesito y, y, y tú eres un duro en la industria, yo tengo que acercarme a ti aunque no me guste, porque tú eres un duro, tú entiendes si yo, para yo pegarme, tengo que ir a los foques, yo me le voy a arrodillar a los foques. ¿Tú entiendes? Porque yo necesito eso Hay que ahí. aprender a ser humilde. ¿Tú entiendes? Señores, miren, Porque no. yo, yo, yo necesito llegar, daño, que la no gente me conozca, no pero que yo no. A mí, que da, a mí lo que me da pique es que se futren siendo fanáticos. Yo soy, fan, yo soy fanático, don Omar, de uno de los artistas más grandes. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Yo tengo que aceptar que Darío Yankee ve. Aunque, aunque yo sea fanático el, el, el Pinto No admite una falla de los foques? Eh, mire ¿Eh? Existe existe lo que es ser fanático y ser profesional. Claro. Usted, como un profesional de micrófono, no puede venir aquí porque su fanatismo sea de don Omar. Claro. De quererle meter al público de las miles de personas no, no que ve este programa, eh, modestia, falta. Claro, y no se excusen que ¿Eh? miles de personas lo minan eh, eh, San Pedro Macorís en todos los Entonces, lados. Entonces, a veces la gente valora eso. Dice: Mira, Néstor es. Loco con Don Omar, pero entiende que ganó Dari Yankee tal cosa. Yo entiendo que el alfa hay que dársela porque el hombre está poniendo claro. unos números que también le benefician a la República Dominicana, porque donde quiera que él llegue, llegó República Dominicana, claro. sea por bien, sea por mal. Llegó República, La gente ¿no? de nosotros también en New York, Manhattan, Bronx, Brooklyn, que están activos siempre con, con este programa. Vámonos a una pausa eh, y, y, y retornamos y en breve. 25 y los 30 dólares están llegando ay, mi, ay, mi hijo. Atención, eh, es eh, Marco sí, que, que maneja esto.